El hongo cordyceps es conocido por controlar a insectos, como las hormigas, pero las cigarras japonesas lo usan en su propio beneficio. Mientras, durante años, la mayoría de las cigarras se nutren gracias a las bacterias sulcia y orquínea en el interior de sus células, las cigarras japonesas son una excepción. Estas no tenían bacterias orquínea, sino el hongo ocio unilateralis. Es posible que, en el pasado, una cepa débil de este hongo parasitara las cigarras cronificando su infección y llegando a convivir en simbiosis.